Está José Luis Verderico con nosotros, colega de Radio New Will. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buen ¿Tan? día. Buen día, un gusto. Bueno, gracias por sumarte a esta, a esta mesa. ¿eh? Bueno, gracias. Eh, ¿Qué análisis haces del juicio por jurado en Mendoza, su funcionamiento? Yo tengo la sensación que dan casos casi resueltos y la única excepción haría esta y la del caso Carletti, que me parecían dos casos fuertes sí. como para que lo definiera un jurado popular. Interesante, ayer al mediodía se definió el juicio por jurado número 33 en Mendoza. 33. ¿Sí? Comenzó este proceso... En mayo del 19, uh -huh. eh, digamos que en eh, cuanto, tres años y un poco más, 33 procesos interesantes, incluso con pandemia de por medio, un pequeño parate, después se reanudó este tipo de procedimientos. Eh, me parece importante, sobre todo porque eh, qué propone la gente, o qué exige la gente respecto a la justicia. ¿Che queremos ser partícipes uh -huh. o descreemos de la justicia? Pero uno, pero, Perdón, el juicio sí. procurado te garantiza la oportunidad de participar de ser un juez, literalmente, ¿eh? sí, sí. poder tomar una decisión... Ahora hay quien lo persona. porque dicen no, no? tienen la capacidad técnica de, de establecer ciertas... Bueno, lo que pasa es que, a ver, también como, como dice la propia legislación, el jurado popular se convierte en el juez de los hechos, de lo que pasó durante la investigación, lo que se está investigando. El juez técnico es el que aplica las normas del derecho, el que dice, a ver, eh, tantos años más, uh -huh. tantos menos, no equivocarse, por eso me parece que está bien... Y garantiza que la ciudadanía... Sí. A ver, porque en los juicios reales, con, con Sebastián y otros colegas hemos ido, seguramente vos también a algún juicio, eh, no dista mucho de lo que pasa en los juicios por jurados. Se cuenta la historia de cómo tal persona, supongamos, sí, sí. mató a otra. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué, José Luis? Sí. Y les pregunto a, a, a todos, en realidad. Cuando se discute, por ejemplo, un asesinato, que es eh, crimenis causa o No. O homicidio en ocasión de robo. Eh, bueno, ahí, bueno, esa, esa línea tan delgada, tan fina, que es muy técnica, entiendo fue, yo. Eh, fue lo que pasó en este último no juicio. No Claro, hay que tener en cuenta que eh, también, hay una parte de nosotros, no la, no la contamos, pero se le da unas instrucciones al jurado antes de comenzar el juicio y cuando finalizan todos los testimonios se le dan unas instrucciones que incluso a veces demora una hora ¿Dónde le explican? Bueno, mira, un homicidio criminis causa es matar para ocultar otro delito. Un homicidio en ocasión de robo es un robo que salió mal. Un, o sea, no iban pensando en uh -huh. matarlo, sino que debido a alguna circunstancia de robo lo terminan matando, claro. básicamente. Y además, en los alegatos, cada parte explica con sus pruebas por qué entiende que es una o la otra calificación. Uh -huh. De todas formas, hay algunos juristas que creen que eh, el jurado debería ser mixto. De, incluso lo dijo Pablo Casaban acá la última vez que, que lo invitamos. Como no, el caso una... de Córdoba, que es un jurado desacabinado, es una mezcla igual entre ciudadanos comunes y jueces técnicos. Uh -huh. ¿Sí? Eso es, la, es Córdoba la única provincia que tiene ese sistema. El ¿Y, resto y del país los que tenemos... ¿no ¿Te parecerían un poco mejor? No. No. no, absolutamente no. ¿Cómo es el de Córdoba entonces? A ver, eh, todos los jurados del país, excepto el de Córdoba, son constituidos por gente común, como nosotros. Uh -huh. En cambio en Córdoba hay mitad de gente común y mitad de jueces técnicos. Se le da más jurado escabinado uh -huh. ¿sí? ¿También una, son como, 12? Eh, creo que son un seis? poco más, pero son sí. par, por partes iguales. ¿Y por uh -huh. qué no te, no te parece mejor? No, porque me parece que ya es hora de que la ciudadanía tenga la, la posibilidad uh -huh. y, y tome las riendas de participar seriamente y activamente sí. de la justicia eh, y esto es una buena oportunidad. Y no es tan complejo dirimir los hechos, si una persona mata a otra y fue para tapar un robo que aparece a toda luz en el, en el sistema probatorio, no es tan complejo tampoco. En realidad, en los juicios por jurado, me parece que más allá del rol de los ciudadanos, que es fundamental, me parece que empezaron a tener un rol mucho más importante y activo aquellos que tienen que hacer los alegatos. Porque ahí es sí. el momento con la con la con toda la prueba, después de haber hecho toda la prueba y toda la cuestión, en la que un tipo o alguien se para frente a 12 personas y les dice por qué se lo tiene que, que condenar a alguien. Y se lo tenés que explicar. Antes ocurría, o se ocurre en los juicios convencionales, pero ante un juez, que no es el mismo alegato Exacto. que vos haces ante un juez que va a ser mucho más técnico Exacto. que el que haces para explicarle a cualquier persona. Porque tiene que Y a veces lo técnico, perdón, eh, a veces lo, lo técnico es una puerta abierta como para que algunas cosas que aparecen como sencillas terminen enredándose mm. en, la, en la maraña técnica. Ahora, eh, tipo como yo, por ejemplo, ¿no? Me voy a poner como, como ejemplo, que yo le creo a todo el mundo, mm. ¿entendés? A mí me, me... sirve que yo sea parte de un... De un o no, hay un análisis No, no, yo, 3, yo no, creo, no me... creo que todos le creamos a todo el mundo. Definitivamente uh -huh. tiene que a haber... A mí me pasó, yo, yo fui a jugar un partido a la cárcel... ¿Eh? Hace un tiempo atrás nos invitaron, no sé si vos fuiste esta mañana, yo fui a jugar un partido de fútbol a la, a la cárcel y Charlet me agarraron dos, no voy a dar los robo, pero dos tipos que estaban. Eh, yo les creí. Y después me agarraron y me dijeron, vos hay quienes son, ¿qué hicieron? Sí, pero qué sé yo, capaz que tiene razón, y me decía, no, sí, para sí, para sí cuando o sí, no, un alegato sí, bueno, sí, vos y claro, claro, la claro, claro, sí, sí, no. decís, está sí, horno, y sí, el de la defensa sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que siempre claro. es privada, estaría bueno algún día. Saber qué es lo que pasa ahí eh, entre 12 ciudadanos, porque ahí creo que empiezan. Uh -huh. Para mí hay dos o tres que agarran la posta y vos ahí ya te empezás a orientar eh, en base a las pruebas, lógicamente, un que poco se hicieron. De lo, un poco de lo que pasa en eso que decía el Seba, que sería bueno algún día poder ver, obviamente jamás podremos ver qué pasa adentro, pero sí sabemos que adentro funciona un andamiaje de 16 personas que están tomando decisiones y son personas que también desayunan, almuerzan, toman medicación. Todo ese andamiaje, esa logística la organiza el Poder Judicial como para que haya gente que esté atenta a que el jurado solo deba escuchar, uh -huh. estar atento, tomar decisiones y resolver. Poco se conoce. A ver, a los jurados les preparan el desayuno, el almuerzo, la barrita, a tal hora la medicación. Bueno, eh, no los llevan a hoteles, como vemos en las películas, salvo aquí tuvimos una cuestión con el caso Isa, el caso sí. Carletti pero realmente no es como en las películas que lo encierran en un hotel y al sí. juicio y de vuelta hasta que termina ¿Qué ¿enredado ese caso era ¿no? era tremendo porque además vos veías ¿enredado te parece no sé yo escuchaba de un lado del otro tantas no. cosas en el medio no yo creo que apareció muy claro como al comienzo Ajá. a mí sí, me llamó es más de... sencillo de lo que parece a ver, yo creo que tenemos que correr un poco ese velo de que lo jurídico es complejo bueno, no, mira, en yo... ese caso en ese caso el Carletti pasa algo muy interesante con la sentencia porque resuelven distintos roles de la banda, ¿no? Algunos dicen, bueno, fue un homicidio criminis causa, es decir, mataron a Norma Carletti, Leonardo Isa como instigador, Juan Carlos Guerrero como nexo con sus dos hijos y uno de los hijos la mataron porque ese era el plan para ocultar otro delito. Pero al otro de los hijos dicen, él en realidad fue a robar, sin saber, sin formar parte del plan homicida y le terminan dando una... Mirá que, que enroscado qué enroscado... La deliberación a la cual llegó el, el, el jurado, justamente. Tres de ellos... Sí sabían que le iban a matar. Y el otro, que estuvo en el lugar del hecho, que entró a la casa de Carletti, no en sabe. realidad, claro, él fue a robar sin saber que iba a ser un homicidio. El caso Carletti que... tiene otro dato que es interesante. Fue resuelto hace pocos días por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en total eh, acuerdo. acuerdo de que es un juicio válido. Porque ¿a qué llegó la defensa de Isa y demás a la Corte de la Justicia? Objetando la sentencia de la condena, por supuesto, diciendo que no. ¿Por qué? Por algunos motivos no especiales, pero también tratando de tirar abajo el sistema de juicio por jurado, poniéndolo en duda, que no es claro. legítimo porque las instrucciones finales fueron mal dadas. La Corte zanjó esta cuestión 7 uh -huh. a 0 institucionalmente importante, siete porque, a cero, además porque le da este respaldo que necesita este tipo de instituciones. Claro. Juicio por jurado, un dato apenas, comenzó en 2019, ¿sí? la sí. previa 2016, 2017, desde el 2003... 2003. Se venía hablando en Mendoza, había simulacro en Mendoza, a ver si hacíamos los juicios por jurados. 2003. El primero, 16 años después. Nos asombra que Portezuelo lleve tanto tiempo, nos asombra que Potrerillos nos haya llevado más de 25 años. Bueno, parece que es parte de uh -huh. esa mecánica a veces medio pegajosa que tenemos en Mendoza a nivel institucional. Ah, okay. 16 años después, lo primero no que volviendo al caso Carletti a mí lo que me lo que me sorprendía en ese caso y yo estoy con vos yo la verdad es que escucho y no, no sé si me convencen pero al menos me conmueven uh -huh. ciertas ciertas situaciones era muy difícil verlo a Isa uh -huh. en el estado físico en el que estaba. ¿Se acuerdan cuando se sacaba sí, la sí, remera sí, sí. y mostraba sí, sí, que sí. se le veían todas las costillas en, en un estado hiper deplorable? La verdad es que a mí como jurado, si yo hubiera estado ahí, lógicamente no formé parte del proceso, no escuché los alegatos, no sí, vi las pruebas, pero de, en lo poquito que mostrábamos, a mí me hay, conmovía. Hay un, hay un juego con eso. De hecho, el caso que vos mencionás recién de Claudia Cortés, esta mujer que mata al marido, sí. se termina estancando... Ella declara y lo primero que dice es que se estaba con un pañuelo. Se saca el pañuelo, muestra que, que no tenía pelo y lo que dice es que tenía cáncer, eh, que había afrontado un cáncer de mama producto de los golpes que le había producido justamente el hombre. Es un juez técnico, ni te lo valora, pues no, no tiene, a se entiende desde el punto de vista sensible, pero no tiene ningún grado de relación con el homicidio en sí. Exacto. Y obviamente el, el abogado defensor estuvo muy, muy pillo con eso, decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrarla como víctima de violencia de género y débil además uh -huh. por la enfermedad que atraviesa para tratar de convencer a un jurado que encima del jurado la mitad son mujeres. O sea. Obviamente se juega con eso ahora con los jurados. Sí, obviamente. Y no solo el jurado a veces, como ponías vos en una cuestión hipotética, debería estar enfrente de algo como inquietante, como, como fuerte, como un Isa desnutrido, uh -huh. casi al borde de la muerte, sino que además el jurado popular está enfrente de fiscales y de jueces técnicos y de gente que hace alegatos y algunos de los cuales se convierten en un show, en una puesta en escena. Digo, el que sea jurado tiene que estar medianamente preparado. Pero a ver, lo digo para llevar tranquilidad, no es la quintesencia. no son juicios absolutamente distintos de lo que eran antes. Yo he asistido a juicios con jueces técnicos durante muchos años y a juicios por jurado popular. Lo que pasa ahí es lo mismo, ¿eh? uh -huh. nada más nada menos. Eh, ¿se animarán a llevarlo a otros ámbitos? Bueno, corrupción, hay pro, por hay ejemplo. Proyectos. ¿Se animarán los políticos a someterse a un jurado popular? Bueno, hay proyectos. ¿O tienen todas las de perder y nunca lo van a aprobar? Como por ahora, el item, como El ítem eh, banca, banca. Bueno, ¿eh? por ahora únicamente para casos de homicidio. Hay proyectos de ampliarlo. A delitos económicos, por ejemplo. A estafas, que eso sería interesante también. Eh, también para otro tipo de delitos. La corrupción, dicen algunos. Estaría bueno que para la corrupción, de la boca para afuera... Yo creo que no se animan. ¿Quiénes? Los no políticos. Va a pasar. No se animan los políticos, no se anima el sistema, claro, no se animan los abogados. No hace referencia a que no se animen los jurados. Los jurados sí. No, los jurados sí. Hablo de los que tienen que pergeñar una ley nueva claro. para decir, bueno, señores, a partir de para ahora. Para someterse después juicio por jurado para homicidios, como venimos teniendo, uh -huh. pero también para estafas, para corrupción en la función pública. Claro. Pero un no caso si... Lobos, perdón, un caso sí. Lobos podría haber sido juzgado perfectamente de aquí en adelante por un jurado popular. Uh -huh. ¿El, ¿El juicio por jurados aceleró los juicios abreviados? Sí, en cierta parte. Por sí. el miedo al juicio por jurados. Bueno, en este último juicio, por ejemplo, dos de los tres asesinos no querían ir a un juicio por jurado, querían hacer un abreviado por perpetua. Es decir, no, no, no obtenían ningún beneficio, pero no se querían exponer claro. ni exponer a su familia ante la situación de enfrentar a un jurado o sea, popular y un juicio que además son públicos, generalmente se los transmite prensa del Poder Judicial y mediáticamente tienen una amplia cobertura. Hay un detalle de que me marcaba una persona que está trabajando a fondo con estos temas, conoce mucho del derecho, una, una asesora de primera mano. Eh, de los 33 juicios por jurados, casi 30, casi 30, ya tienen sentencia confirmada en la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y en poco tiempo, vos decís, che, antes, por ejemplo, la sentencia del caso Lobo demoró casi cuatro años en ser tratada y confirmada por la Corte. Juicio por jurado de hace un año y medio ya está con confirmación de la Corte. Uh -huh. Es importante, tiene respaldo. En el sentido que haya sido no importa, pero la Corte ya cierra filas en ese sentido, el 7 a 0 validando este sistema que es interesante. Bueno, eh, yo creo que hay que apostar a esto uh -huh. como desarrollo ciudadano. Lo tenemos nosotros, lo tiene Buenos Aires, lo tiene Córdoba, Neuquén, hay gente de viene de Salta a mirar un poco el modelo mendocino. Y lo hemos visto Insisto, mucho en la película también. ¿no? ¿no? Claro, claro, ¿no? claro, claro, claro, la película no, de claro. Estados Unidos. El juicio por jurado lo sí, mete sí, permanentemente. Sí, totalmente. Y se han hecho en casi toda Mendoza. Gran Mendoza, San Rafael, claro. Valle Duco. ¿sí? En el Este también. En el Este también. Centro. el caso Emilio. Ha habido casos emblemáticos acá. Sí, el sí. caso del que habló el país en su momento, el caso del hombre gato, el caso de Gil Pérez, también, también fue dirimido en juicio por sí. jurado. Y cuando, perdón, cuando avanzaba hacia el juicio por jurado, nosotros qué decíamos. Va a ser perpetuo. Si hubiera avanzado en un juez técnico, como antes, iba a ser perpetuo. Los hechos son exactamente lo mismos. Pero yo en ese caso eh, quizás me planteaban a mí la, lo insano de, de, de, del hombre y... Bueno, me se, me... Discutió. ¿Ah? Claro. Se, se discutió, discutió, se discutió capaz... pero se discutió se separada. ¿Lo hizo o no lo hizo? Primer punto. Uh -huh. Segundo punto, ¿es insano o no es insano? Bueno, ahí. Claro. En, ese, en ese aspecto las instrucciones para los jurados claro, son, claro. son prácticas, son claras y de unas preguntas que vos tenés que contestar uh -huh. Es muy, muy básico la Entendible básicamente por todo el mundo Vos, Tano, que venís de La Paz, perfectamente Incluso no yo que, que vengo de que La es Paz <risas> lo No, porque interesante... próximamente habría que hacer el juicio por un jurado en La Paz Y a, a, tantas cosas Lo que pasa es que estamos tan lejos de todo y a veces el sistema no llega mm. Por eso estás acá sí No, pero esto es real, te digo, ¿eh? es difícil porque Vos en La Paz, todos los trámites tenés que hacerlo fuera de La Paz No, hay cosas que, que Por ahí se desconocen acá en la ciudad de vivir lejos y te, te Pero es otro tema este este, pues después nos quejamos de Buenos Aires. Dices, eh, claro. son centralistas en Buenos Aires. bueno Habría que mirar un poquito para adentro. Ahora, creo que lo más interesante de ser jurado. Sí. A mí me encantaría poder ser jurado. No podés. Lo sé. Me encantaría como ciudadano, digo. Sí, sí ya, no, puede. Es, Perdón, no ¿Por es, qué no puedes? Los periodistas no pueden. Sí, sí pueden. No puede, perdón, no puede. El, a ver, hay una, una audiencia. El juez un de la audiencia te va, te va, te va a pedir la recusación. Pero no ¿Está ¿Perdón? estipulado no. así en la normativa no, no, que no. los periodistas es, no podían? No no, no, no, no. Está estipulado que no pueden ser el personal de seguridad, los jueces, abogados y demás. Por ejemplo, cualquiera de nosotros. A ver, si a mí me llaman como jurado por un sorteo sobre un caso X, y yo vengo publicando sobre el caso X como periodista de judiciales y policiales, a uh bajar. -huh. evidentemente yo me voy a correr del asunto. Sí, o te van a recusar en la O me van a recusar a y yo puedo decir que me corro efectivamente o que quiero continuar. No, no, el hecho de ser periodista uh -huh. no te inhabilita. Mira vos. Si trabajaste el caso, podés pedir y correrte, y si no, te podés quedar. No te ¿No puedo negar, oh, sí. Eh, no nosotros. No una es una, carga, es una, una, carga, es una pública. carga pública como ir a votar te pagan, te reconocen el o día como de cuando trabajo. te buscan de testigo, no por ahí que están te pueden actuar? recusar también uh -huh. suponete que vos sos jurado popular de un juicio contra tu vecino y, el... y alguien puede decir eh, lo vamos a pedir que Robles se vaya porque era muy amigo de la víctima ¿sabes? Entonces, entonces, nos puede entonces para voy aprendiendo cosas entonces los que participan del juicio sí saben quiénes son esos 12 o no quien Los Para abogados. Para que te recusen, tienen que, claro, es que hay una audiencia prueba, previa. Una, una ¿tien? audiencia previa se llama Boardir, que donde citan a los jurados, son 96 aproximadamente, y ahí van haciendo las recusaciones, algunas con motivo. Y después creo que tienen tres o cuatro sin motivo. Claro. Pero, Exactamente. Por ejemplo, hecho, un juicio contra un policía, donde la primera pregunta que hicieron fue ¿Quién tiene familiares policías? Los que levantaron la mano, bueno, ustedes. Claro, se va no, filtrando un poco esa lista original ah, hasta de de llegar hecho, a los bien. 12 más cuatro Claro, en, en Estados Unidos pasa mucho que cuando se encuentran con el jurado, que siempre eligen de más por este tipo de cuestiones, sí. y tienen tantos problemas con el color de la piel, uh -huh. que terminan en un, jura, en un juicio Diciendo, bueno, eh, esta persona no me conviene porque entiendo que puede por su historia, por su color de piel, por lo que Exacto. fuera, terminar eh, decidiendo una cosa a la otra. Un Entonces... detalle de que me acordaba, no a propósito de, de las cuestiones que a veces son preconceptos y demás. Hoy en día los juicios populares de Mendoza y del país tenemos varones y mujeres por igual. Hay un proyecto que está dormido, pero sin embargo llevó punta en algún momento, es que se han incorporado personas no binarias. Ajá. Uh -huh. Eso quedó ahí pendiente, pero yo creo que puede ser interesante también. A medida que estamos avanzando a nivel global, yo creo que hay cosas que deberían tenerse en cuenta e incorporarse también.